El despertar de los luchadores sociales. ¿Cómo estás? Sí, te pregunto a ti, pareciera que por modales siempre tenemos que contestar bien. Realmente cuando preguntamos cómo estás, es porque nos importa saber el estado emocional de a quién le estamos preguntando o es, un simple, es una simple pregunta de apertura de conversación sin sentido alguno. Antes que sucediera todo lo que aconteció durante este 2020, me pareció escuchar interminablemente en un loop infinito aquella pregunta. Como resonar de las campanas, parecer el catalizador de la vida. Una broma de nuestro observador para saber si estamos vivos o muertos, presentes o ausentes. Qué sé yo, más que me da gusto que este loop se terminara. Quien lo inventó, olvidó dejar de apretar el botón de continuar, pero por fin despertó. Y al despertar nuestro observador, despertamos. Quienes somos observados. Vivimos muchos años ocupados por olvidarnos que podemos morir, inventarnos cosas, amistades, conocimientos y relaciones que acumular. Reventó la burbuja. ¿Realmente valió la pena todo lo que acumulamos? Si te desafiara en 41 días a quedarte con solo lo que le aportas y te aportara valor. ¿Por qué tener más? Más por mucho significó mejor pero se nos olvidó que más también significa más que cuidar, más despacio que caminar, más dispersos, más preocupados, más olvidadizos de quienes somos, más perdidos en el querer sin saber qué realmente deseamos. Ahora recordamos que no es cuestión del valor de las cosas, conocimientos o relaciones humanas, sino de su calidad, de su presencia y aporte a nosotros y viceversa. Por mucho tiempo confundimos la innovación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 Esa misma eficiencia nos dejó sin nada más que acortar, ya sea tiempo, desperdicio o movimiento. Esa eficiencia nos llevó a la competencia. Ahora, reflexionando, nos dimos cuenta que la creatividad mata a la competencia. La creatividad es infinita. La creatividad genera bienestar. El innovador desafía el status quo. No defiende lo establecido, ni piensa mejorarlo. El innovador quiere cambiar por completo el sistema por uno que genere mayor bienestar, uno que cambie las relaciones, recursos, roles, reglas y resultados de la mejor alternativa actual. El innovador es un luchador social, que no cae en lo establecido, pero la diferencia entre un luchador social y el anarquista es que él sabe que no tiene la solución o la verdad absoluta. El luchador social la construye con los demás, el luchador social propone, el luchador social no es líder, el luchador social pone en medio la causa, no su liderazgo. El luchador social es un facilitador. El luchador social replica oportunidades. El luchador da el pan, pero también desarrolla las habilidades de a quienes desea beneficiar, para que sea el mismo beneficiario quien replique con sus pares. Los luchadores sociales son quienes inician los movimientos. El cambiador de las reglas del juego por uno más justo es simplemente un luchador social. Alguien que tiene la voluntad, propósito y lo más importante es que es una persona que inspira a los demás. Los luchadores sociales saben que una persona puede hacer una gran diferencia. No importa que ahora no sepas el cómo. Lo importante ahora es que te preguntes el qué y el cómo, cuando estás preparado, se, ap se aparecerá delante, delante de tus ojos. Entonces, ¿eres un luchador social o sigues en el loop defendiendo lo establecido?